de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es analista senior de inteligencia de negocios, experto en business intelligence, inteligencia artificial, data mining y machine learning. Además, ganador del primer puesto de la Hackathon Lima Segura 2021, Municipalidad de Lima, y es líder del área de gestión académica de SECAT 4.0. Sin más, doy el pase a Ernesto Cancho Rodríguez, Quién nos hablará sobre el tema Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Minería de Datos y Machine Learning a la Seguridad Ciudadana. Aquí está Ernesto, ya puede compartir, por favor, su pantalla. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir la presentación. Entonces, somos el navegador. Perfecto. Entonces, está la presentación que ya acaba de hacernos nuestro amigo Fernando, vamos a entrar a, netamente el tema. Y ya me, entonces, acaban de conocer. Soy Magíster Magister Ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez. Mis redes, mi, mi contacto va a estar disponible en la presentación que vamos a, a mostrar. ¿Me confirma, por favor, Fernando, que están visualizando a pantalla completa el, el PowerPoint de presentación? Sí, Magíster, se, se visualiza la pantalla. Listo. Muy bien. Les quiero presentar eh, diversas alternativas de aplicaciones de tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías como la inteligencia de negocios, la minería de datos o data mining, el machine learning, al problema de la sociedad que tiene con respecto a la seguridad urbana, la seguridad ciudadana. Eso fue justamente el problema que se nos planteó resolver en el desafío del, de la jacatón convocada por la municipalidad. Entonces, una de estas aplicaciones, uno de estos ejemplos va a ser primero el, el proyecto con el que gané el primer puesto en esta, en esta jatón y luego le presentaré otros proyectos del, del estado del arte, de las actuales eh, tendencias tecnológicas que se vienen desarrollando en cuanto al problema de la seguridad urbana, ¿no? un problema social. Entonces, voy a comenzar con el proyecto que me llevó a obtener este... Este reconocimiento de parte de la, de la Universidad, de, perdón, de la Municipalidad de Lima, y este bueno eso también será parte de una ponencia que dictaré mañana en, en un evento científico este, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, este, justamente estamos observando este, el resumen de lo que sería esta ponencia. Mañana tenemos un evento de esta, mismo, esta misma clase de ideas aplicar la ciencia de datos a problemas sociales, ¿no? como invitados de Inglaterra, España, la India, Brasil, entre los cuales yo también me encuentro. Eh, entonces les doy un adelanto de lo que voy a ver también ahí. El tema de esta presentación va a ser las aplicaciones potenciales y posibles de todas estas tecnologías de inteligencia artificial, Big Data Analytics, para la seguridad ciudadana, comenzando con el proyecto con el cual este Obtuve reconocimiento, el cual estamos comenzando a implementar con un programa piloto en conjunto con la municipalidad. Y luego presentaré otros casos de estudio, como les adelantaba, de innovaciones tecnológicas, aplicación de inteligencia artificial, ciencia de datos, modelos de machine learning, de visualización de datos, data geográfica, de sensores, para transformar una ciudad en una smart city, una ciudad inteligente, ¿no? Especialmente enfocados al tema de la seguridad. Esta ponencia, entonces, va a comenzar planteándonos ese problema, tratarlo de plantearlo de un modo claro. Nosotros tenemos el día a día el problema de la seguridad, fue justamente una serie de estadísticas que revisamos y data de crímenes y delitos de bases de datos abiertas que revisamos para esta hackathon para esta competencia. Entonces, encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, encontramos data del Banco Interamericano de Desarrollo que nos indicaba que hay ciertas ciudades, metrópoles en Latinoamérica, donde el 4% de sus calles concentran en la mitad de todos los robos. O sea, son puntos neurálgicos. Y esos puntos se van movilizando en el tiempo. Entonces, dado nuestro conocimiento con respecto a tecnologías de analítica de datos, nos planteamos la idea de desarrollar, un traqueo, un seguimiento, no solo de mapas del delito, sino este, hacer pronósticos de estos mapas del delito, cómo esto se van a mover estos puntos a futuro. Y surgió la idea de una plataforma que le dimos el nombre de Yachay Lima. ¿no? Yachay significa conocimiento. Entonces, veamos esta historia. Tenemos a alguien que, por ejemplo, pierde un carro o le roban una billetera y no tiene cómo reportarlo. Nosotros rápidamente, ¿no? Muchas, la gran mayoría de estos casos incluso no llega a denuncia policial. Nosotros queremos integrar a la ciudadanía para que proporcione estos datos y esa se sirva para hacer mapas del delito o mapas de zonas más peligrosas o incluso si hay sospechas. Entonces, proporcionamos esta plataforma que tiene una app móvil y una plataforma web, Yashai, para que proporcione información en una plataforma tipo Wiki, eh, y como en un, siguiendo los principios de datos abiertos también pueda verificar los indicadores, los pronósticos, entonces le sirva al ciudadano en su día a día. También le sirva a la municipalidad para disponer de decisiones en cuanto a serenazgos, a, a disposición de cámaras, de iluminación, las distrit municipalidades distritales y metropolitanas en general, así como también este, la policía y otros agentes que intervienen en este problema. ¿no? Entonces eh, ahí fue... La primera idea del, del planteamiento que nos llevó a ganar a mí y a mi equipo el primer lugar. Les voy a entonces hacer un recorrido sobre el método de trabajo. Siendo este un proyecto de minería de datos, eh, se siguió el método crisdm dm un proceso estándar para data mining, para minería de datos, en el cual primero hicimos toda la investigación, eh, recopilando estadísticas de toda Latinoamérica y el Caribe, especialmente del Perú. Comprender entonces el negocio, comprender las reglas de este proceso, de, esta, de este contexto, de esta problemática. Entender qué data teníamos y qué data no teníamos, qué plataformas de datos abiertos existen, qué iniciativas también se pueden proponer en ese respecto de disponibilidad de la data. Preparar un trabajo intenso en este tipo de proyectos eh, se da en la preparación de la data, la adaptación de la data, para poder posteriormente construir modelos y luego pasamos a la construcción de diversos modelos de minería de datos, aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, de algoritmos predictivos, de modelos de pronóstico, por ejemplo, para evaluar el pronóstico de los índices del delito en ciertos distritos. Entonces, este proceso no se sigue simplemente una vez, nos, lo seguimos como un proceso iterativo, eh, aplicando un enfoque incremental, un enfoque ágil, entonces combinamos el desarrollo ágil con CRISDM, y tuvimos primero un, un modelo base, luego un modelo más refinado de pronóstico del inicio del delito, por ejemplo, por distrito, por, por zona postal, por cuadra, en ciertos elementos piloto de análisis que utilizamos, hasta llegar a un modelo más refinado, ¿no? Este el, y no solo el modelo, sino el, la solución, el sistema en su conjunto, la plataforma creada, como le decía, con una plataforma web por un lado y una aplicación móvil. Entonces, eso es con respecto a la metodología, en cuanto al modelo en sí, se siguió un proceso KDD, un proceso de Knowledge discovery in Databases, de eh, descubrimiento y generación de conocimiento a partir de los repositorios de base de datos abiertas que nos dieron permiso de acceder dentro del concurso, eh, data del Ministerio del Interior, de la Policía, de la misma municipalidad, de los serenazgos, y data que está disponible ya en el portal de datos abiertos para cualquier iniciativa incluso de quienes nos, nos oye ¿no? de, del público en general. Entonces tuvimos que hacer, como les decía, un trabajo intenso en el preprocesamiento, en la transformación de información, y luego, lo más interesante, la, la prueba de diferentes tipos de modelos, de diferentes tipos de algoritmos, de machine learning, incluso de deep learning, desde el hallazgo de diferentes patrones de comportamiento en la data, análisis de time series, series de tiempo, por ejemplo, los indicadores del índice del delito, para luego eh, interpretarlo, evaluarlo y plantear una solución, ¿no? ¿Qué ventajas, qué valor se podía aportar a la ciudad, en este caso a Lima, o cualquier urbe metrópode de, de Latinoamérica, aplicando todo lo que teníamos disponible dentro del arsenal de la, del Machine Learning, ¿no? este, Entonces, uh, eh, como saben, y también como una introducción para, para quienes sean principiantes en el tema, como algunos quizá ya saben, Machine Learning se va a interrelacionar con diversos campos, con aplicar técnicas de estadística avanzada, modelamiento estadístico, con inteligencia artificial, como ya estaba mencionando, algoritmos de inteligencia artificial, están involucrados en el tema del análisis predictivo, Big Data, para poder aplicar estos modelos sobre grandes repositorios de datos, grandes flujos continuos de formación con, con variados formatos, con gran velocidad. Nuestra expertise en computer science, en ingeniería de software. Los miembros de mi equipo eran del ámbito de ingeniería. Y básicamente tuvimos que adentrarnos en el tema de... en el dominio de este tema de la seguridad urbana. Yo había trabajado antes en el desarrollo de dashboards eh, analíticos para el portal estadístico del Ministerio del Interior dentro de la oficina estadística y monitoreo unos años antes. Pero en general, ¿no? Todos los miembros del equipo tuvimos que empaparnos en lo, cómo lo ve este problema, cómo se ve desde la perspectiva de la Municipalidad de Lima. Ellos se enfocan más que, más que en con, castigar un delito o atrapar a los criminales, eh, se enfocan en prevenirlo. ¿no? Es diferente que el enfoque de la policía y, que el, y el enfoque del Ministerio del Interior. Entonces también el, la expertise sobre el dominio, sobre el tema sobre este tipo de problemática es algo necesario. Y al final lo que vamos a construir es un, una suerte de sistema de soporte de decisiones decisiones, ¿no? para hacer seguimiento, por ejemplo, de las zonas más peligrosas, que como adelantaba me va a servir, por ejemplo, para tomar decisiones con respecto a dónde disponer, dónde invertir en, en desplegar operativos de serenazgo, desplegar cámaras, desplegar iluminación faltante. Entonces queremos identificar patrones en la data y hacer predicciones a futuro, ¿no? Como esos índices de dedito van a evolucionar zona por zona, e incluso luego estamos planteando diferentes tipos de análisis aplicando también las tecnologías de innovación y de transformación digital que queríamos integrar aquí. Entonces, nuestra solución que ganó el primer premio en este concurso nacional fue la que se basaba en tres pilares. Entonces, no todo es el modelamiento y el análisis. Ahí tuvimos que diseñar lo que es primero la, la aplicación móvil, y centrarnos en la disponibilidad. Entonces, hacer disponible el acceso para que los, por ejemplo, los vecinos, los ciudadanos puedan acceder a estos mapas de, del delito, a los pronósticos, que es algo que actualmente no, no existe. Hay un mapa del Ministerio del Interior que es eh, de zonas calientes del delito, pero no se trabaja tanto en pronósticos a futuro. ¿no? Entonces, este queremos poner todos los resultados de nuestros análisis al, a, a accesibles para el vecino, para el ciudadano, para todos, con una política de datos abiertos y además darle acceso, como le decía al inicio, para que reporten los casos que les ocurren o si sospechan que ocurre cierta actividad delictiva, venta de drogas, robos o comportamientos sospechosos incluso si no es algo este, como una denuncia, algo concreto, ¿no? Acumular y luego refinar esa data con un sistema wiki es decir, donde usuarios con más expertise con más tiempo en el sistema pueden validar la data que nuevos usuarios ingresan cosa que se mantiene una, una data más o menos revisada continuamente y este por lo tanto para ingresar la data y para leerla se, se dispone la construcción de una web y lo que ven el prototipo de una aplicación móvil es un pilar, el acceso el, el desarrollo del portal entonces, trabajamos intensamente ahí. El segundo pilar, y uno de los más importantes, fue la integración de la información, porque justo la problemática que encontramos es que hay data en, del Ministerio de Interior, de la Policía, de los bomberos, hay data de los serenazgos distritales, que a veces no está tan integrada con los serenazgos metropolitanos. Entonces, eh, data del INI. Entonces, diferentes entidades públicas que disponen de información bastante valiosa porque se le puede extraer valor una vez procesada, pero que no estaba integrada. ¿no? Nosotros desarrollamos soluciones de integración basadas en servicios y APIs, y ese fue un segundo pilar bastante importante, integrar la parte de municipalidad, serenazgos, con la parte del mininter, bomberos, policía, y así. ¿no? Problemáticas bastante relevantes que entran ya en el background del sistema, pero son claves, son una piedra angular. Para llegar a nuestro... Pilar número 3, para llegar ya a la aplicación propia de generación de pronósticos basados en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, no solo estamos hablando de construir seguimiento de indicadores y dashboards, sino ver qué patrones cumplen, qué, qué modelos se pueden aplicar a cierta data, qué otros modelos se pueden aplicar a otro tipo de índices. Entonces, ubicar la variable de decisión óptimas para que nos pueda generar un modelo que apoye las decisiones, ¿no? Aplicar todos los modelos uh, que sean factibles en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a si involución de indicadores, e incluso modelos de otro tipo, ¿no? Clustering, análisis, para comparar diferentes zonas, diferentes distritos, diferentes áreas dentro del mismo distrito. Entonces, tratar de volcar todo nuestro conocimiento sobre ciencia de datos. Y vamos a ir directamente a los a resultados. Primero, tenemos que, tuvimos que construir el tema del portal y la aplicación web a nivel de prototipo, el seguimiento de los indicadores con una filosofía de llevarlo todo a la nube. ¿no? Por ejemplo, el, el índice del delito de un distrito en el tiempo. A partir del día de hoy hacia adelante, cómo puede evolucionar dentro de cierto margen de error, aplicar nuestro conocimiento sobre series de tiempo, eh, utilizar la visualización geográfica para predecir cómo los diferentes, por ejemplo, las zonas calientes, las zonas neurálgicas del delito, cómo van a evolucionar en el tiempo. ¿no? Si lo observamos con una perspectiva del avance temporal, vemos cómo se van moviendo las áreas más problemáticas. No permanece, no es solo cuestión de identificar las zonas más peligrosas, sino también cómo evoluciona, con qué predictores se relaciona, con qué otras variables se relaciona, y poder generar modelos de pronóstico de cómo, se, cómo va a a moverse estos indicadores en el tiempo, ¿no? Entonces, es algo dinámico, es algo que necesita análisis en tiempo real, es algo que necesita este, implementarse con tecnologías de cloud uh, services, con tecnologías de analítica de datos avanzados, y tratar de ver cómo va a evolucionar estas zonas, tratar de tomar medidas, proporcionar esta información a tomadores de decisiones en las centrales de seguridad, en las municipalidades, incluso distritales, para que tomen medidas apropiadas, ¿no? Entonces, llegamos a desarrollar estos elementos importantes como los heat maps, los colomapas térmicos, del, del crimen, del delito, dentro de este, dentro del periodo de tiempo que teníamos en el concurso, la idea ha sido plantearla como una solución en la nube con tecnologías de Amazon Web Services, que ya ahí vendría el tema de plantear una arquitectura entrando al, al detalle técnico, pero, lo que vamos a hacer es una descripción general de, de las aplicaciones posibles, antes que entrar en este momento al detalle. Vamos, eh, nos planteamos también trabajos futuros, cómo podemos aplicar, por ejemplo, la analítica de videos a, a identificar situaciones peligrosas, a identificar situaciones que valen la pena para integrarlas a este sistema de toma de decisiones. Entonces, esa es parte de las extensiones o trabajos futuros que se ve en este proyecto ganador. Bueno, entonces tuvimos esa suerte de ser reconocidos con el primer premio entre 100 equipos, entiendo, ahí en el Palacio Municipal, presentar la solución, describirla, y tenemos las coordinaciones, las reuniones para desarrollar el prototipo. Otro punto importante es que el... Bueno, nos van a proporcionar también una especie de Amazon Web Services y a, el apoyo necesario. Y es, es parte, lo que puede motivar a otros a, a participar en este tipo de, de iniciativas, en este tipo de, de proyectos. También un, un gran reconocimiento a, a mi equipo, a Javier Guillén, a Donis es también del área de ingeniería, con el cual logramos este reconocimiento. Voy a, entonces, antes de pasar a, a otros casos de estudio, voy a mostrarles un pequeño resumen de lo que se, de cómo fue, cómo tomó la municipalidad esta... Esta, estos resultados, ¿no? las recomendaciones que habíamos dado con el proyecto, el planteamiento. ¿Me confirma, por favor, Fernando, que visualizan el video que está ahorita intentándose compartir? Ok, ok. Sí, se escucha y se ve también. Perfecto. Entonces, eh, se produjo este reportaje donde ya este, nos resume en un minuto los resultados de, este, de esta iniciativa. Vamos a, a revisarlo. una semana que les hablábamos con respecto, respecto al jacatón, ¿Ahora? ahora ya se dio la premia, nos cuenta, nos cuenta nos data data data data. Data. Este grupo de ingenieros de sistemas resultaron ganadores buscando soluciones tecnológicas para frenar el índice de la delincuencia. El grupo denominado Yachay ganó la jacatón Viva Segura, pero quiere capacitándose. Lo que viene ahora, que ahora es que vamos a iniciar, vamos a iniciar dos, pilotos dos pilotos casi en paralelo, paralelo, paralelo junto a la Gerencia, Gerencia de seguridad, seguridad Ciudadana, donde, donde vamos, vamos a ver, a ver. cómo hacen match, match estas las soluciones, que soluciones que nos han traído, nos han traído eh, los dos equipos para poder potenciar eh, los proyectos que ya se vienen trabajando por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. ¿no? Entonces Sentimos que este ha sido un esfuerzo súper interesante en términos de innovación abierta para poder mejorar las condiciones eh, de seguridad que estamos generando para nuestros ciudadanos. ¡Felicitaciones a los ganadores de la Jagatón! Bien, bueno, ese es un breve resumen... Entonces, este, motivando a que participen en este tipo de concursos, de datatones, como la que ahora está convocando DSRP o, o jacatones futuras, le este, a eso este, cómo nos da la oportunidad de implementar en la realidad estas ideas, esto, construir pilotos con el apoyo de las instituciones, en este caso como la municipalidad, y también este, una oportunidad de tener esa eh, exposición en redes, Ahora eh, voy a continuar con, con otros casos de estudios. Espero que les haya servido de motivación. Um, quiero que me confirmes, Fernando, que ahora ha vuelto la pantalla a la presentación. Visualizan eh, la... Sí, sí se ve en la pantalla de caso de estudio de Colombia. Uh -huh, muchas gracias. Entonces, eh, tanto durante la elaboración de la, del planteamiento de nuestro proyecto ganador, como posteriormente, ¿no?, para, para el tema de la implementación del piloto. Eh, mi, yo y mi equipo eh, venimos investigando el estado del arte en cuanto a estas tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana y otros casos de estudio, otros casos de desarrollo de este tipo de tecnologías e iniciativas. ¿no? Entonces, orientando la charla al tema de, de ciencia de datos, el tema central, el punto central de, de esta conferencia va a ser... Este, mostrarle el potencial que tienen estas tecnologías aplicadas a, a problemáticas sociales, por ejemplo, en este, a esta problemática, y, y cómo este, casos prácticos llevan el valor de estas de esta soluciones informáticas, estas soluciones innovadoras, hacia la comunidad, ¿no? Hacia, la, hacia el, por ejemplo, la seguridad urbana, a solucionar problemas en concreto. Entonces, también para motivar el, el estudio con respecto a, esta, a este tipo de de disciplinas. Entonces vamos a ver estos casos. Caso, un caso de estudio que estuvimos revisando del Centro de Control y, Segur y Seguridad Ciudadana de Colombia. En este caso se nos habla de un sistema de procesamiento rápido de información con respecto a los, a los delitos, información con respecto de cámaras. En esta central de seguridad lo que se tiene es que Proporciona señales, alertas para poder tomar medidas, para poder tomar las respectivas acciones. Entonces involucra una serie de tecnologías de las cuales quizás han escuchado hablar dentro del ámbito de, de Machine Learning. ¿no? Por ejemplo, redes neuronales convolucionales, CNN, aplica el uso de entonces videovigilancia para que a través de de este tipo de redes neuronales, se haga un análisis de, de las imágenes, de este flujo continuo, de, de fotogramas, de los videos, para identificar ciertos patrones, ¿no? Y poder producir alertas para una central de seguridad, ¿no? Como la, las centrales que tienen los seminarios, tanto metropolitanos, como algunos incluso distritales, incluso la policía, ¿no? También es una solución que voy a detallar un poco más, con el análisis de los videos en vivo, lo que se quiere hacer es detectar la actividad criminal, o detectar el uso de armas, o detectar el, los robos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los resultados de una red eh, de este tipo, donde califica este, es lo que esta cámara ve como hurto con un 76% de confianza, entonces identifica el uso de arma de fuego. La idea es entrenar estos modelos y luego desplegarlos para que contribuyan a a lo que sería una suerte de plataforma para que soporte la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también vemos cómo todas estas tecnologías las aplicamos al problema en concreto de la seguridad urbana. Simplificando la idea, porque esta charla también está orientada a, a personas no técnicas o que están iniciándose recién en el tema de datos, vamos a describir simplemente líneas muy generales. El input que viene de, la cámara, de las cámaras de seguridad desplegadas en todo el distrito va a pasar por los modelos, por los sistemas de clasificación para detectar, por ejemplo, si hay un hurto, si hay un uso de arma que sea sospechoso, y a partir de eso generar alarmas, detecciones en la central, de tal manera que se pueda desplegar un operativo, un serenazgo, un elemento policial, ¿no? y ya implica este, un uso de tecnologías avanzadas, entonces, por ejemplo, lo que hemos estado estudiando al investigar estas soluciones es cómo aquí se comparó el uso de diferentes tipos de redes de neuronales convolucionales, cómo se comparó su rendimiento para aplicarlo a ese tipo de identificación, ¿no? Una cámara incluso a distancia, detectar algo que claramente podría ser identificado como un hurto, como un delito de diferente tipo, entonces... Eh, uno puede revisar el paper aquí, también en la diapositiva proporción el enlace, y hay una serie de análisis con respecto a la comparación de cómo rinden estas tecnologías para este tipo de aplicación. ¿no? En, dicho en modo simple, desplegar un conjunto de cámaras a lo largo de la ciudad y que esa data sea eh, poder eh, que pueda ser analizada para con, eh, dar recomendaciones a las alertas. Entonces, eso va a ser un elemento clave para lo que es la, la, una, la configuración de una solución integrada que apoye a los, que, los operadores de las cámaras. Justamente, por ejemplo, en la de Lima tiene una, una unidad dedicada a operación de cámaras, una organización un poco similar. ¿no? Eso está basado en un proyecto de Colombia, pero la idea es que voy a desarrollar sistemas de clasificación, sistemas de detección. Eso van a alimentar entonces, a todo un sistema que puede involucrar operadores, despachadores, etcétera, y que nos va a permitir tomar medidas, ¿no? Desplegar este, elementos de emergencia, operativos, como lo decía, y se necesitan entonces analizar toda la plataforma tecnológica que nos hace esto posible para, para poder implementarlo, para poder evolucionar hacia un, un, un sistema de detección. ¿no? no solo nos quedamos en el modelo, sino la, la construcción y el planteamiento de todo el sistema. Justo en mi experiencia profesional, eh, más reciente estos últimos años es eh, concretamente inteligencia de negocios construyendo soluciones, no solo modelando o analizando datos, sino este, toda la solución integral. ¿no? Entonces, la idea en este proyecto con la municipalidad que tenemos en progreso para el piloto es también llegar a, a construir una solución de modo más completo. Otro caso de estudio interesante de aplicación de, de las tecnologías, um, que justamente SRP promueve, de Machine Learning, de Deep Learning. Es un análisis parecido, un paper, un, eh, un proyecto de videovigilancia, donde también se utiliza eh, Deep Learning para ubicar las características principales de, de las. y detectarse de anomalías. Una anomalía puede ser precisamente si se, si se ubica un, un comportamiento violento o por ejemplo, detectar en surveillance videos, en videos de vigilancia, si hay el uso de armas. Entonces, esas redes convolucionales, esas redes neuronales que ven cuando estudian estos cursos um, de analítica de datos, es el elemento, el tipo de elemento que es muy aplicable aquí. Ese es el planteamiento que se hace en este paper. De tal manera que la detección de anomalías que sale de un input desde la cámara, al final lo que produce es uh, raise alerts, elevar alertas, generar notificaciones, entonces involucra un paso por la detección de anomalías, hasta la generación de alertas, con un análisis de grandes cantidades de datos, porque tenemos fotogramas, con, tenemos este, gran frecuencia de variación de los datos, ¿no? porque es un video en tiempo real que va alimentando el al modelo, y que necesita evaluarse. Entonces también es un proyecto bastante interesante para analizar, para ver qué podemos extraer para implementar en nuestra ciudad. Especialmente podemos guiarnos también de proyectos de Latinoamérica, más este, cercanos a nuestra realidad. Entonces vimos el de Colombia, otro caso, ya por el tiempo lo voy a mencionar brevemente, en, de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde lo que se trabaja es algoritmos de clasificación, para hacer modelos de predicción de las deditos. Algo muy similar a nuestro planteamiento, a lo que había, muy similar a aquello a lo que nosotros habíamos llegado a, a construir. En este caso, se utilizan ten, eh, tecnologías como abiertas, como NIME, para aprender un modelo. Se comparan también diferentes algoritmos eh, de Machine Learning aplicables al problema. En este caso, el problema que se quiere es resolver es de clasificación. Y este... Se compara una serie de, de modelos, una serie de algoritmos para ver cuál es su rendimiento, cuál es su precisión, ¿no? Y cuáles son los mejores para este problema. Entonces, también ahí ven un enfoque bastante similar al, al proyecto que presenté inicialmente, donde comparamos diferentes redes convolucionales en el sentido de que ese es el camino que voy a seguir, como les decía cuando les hablaba del proceso CRISP, de, ¿no? El, voy a desarrollar diferentes alternativas usualmente, voy a comparar los diferentes modelos, que vaya construyendo, voy a eh, utilizar indicadores, análisis, por ejemplo, de la precisión, y otros, in, otros parámetros para elegir los mejores modelos basados en diferentes, en diferentes contextos. ¿no? Cada problemática va a requerir quizá incluso una comparación eh, que puede llegar a ser de diferente tipo. Eso sería algo que se veía al adentrarse en el tema de desarrollo de, de proyectos de Machine Learning, proyectos de de creación y desarrollo de modelos predictivos, de modelos de, de diagnóstico de problemáticas, de modelos descriptivos. En este caso, nosotros, y también este proyecto de CUAD, se centra en la predicción de delitos, aquí aplicando algoritmos de clasificación, entonces justo esos tipos de algoritmos, ese tipo de modelos, es lo que se compara, ¿no? Se compara, por ejemplo, con algoritmo de Decision Tree, de alguna de decisión, con el algoritmo de Random Forest, eh, de árbol aleatorio, y se va haciendo luego unas simulaciones, unos tests para ver cuál es más preciso para la problemática que se quiera resolver. ¿no? Y se elige y se plantea una solución final, más depurada, o un resultado de análisis, por lo menos, de esta comparación de, de tecnologías disponibles. Entonces, un segundo caso de la India, es que había presentado hace un momento, muy interesante, también muy aplicable, es este que nos traen soluciones inteligentes para el desarrollo de Smart Cities. ¿no? Un proyecto de, de Smart City, por ejemplo, transformar a Lima en una ciudad inteligente, puede involucrar, tanto tomar iniciativas que apliquen inteligencia artificial en cuanto a la, a la seguridad, iniciativas que apliquen e impliquen IoT, Internet de las cosas, sensores, para diversos temas, ¿no? No solo de seguridad, ¿no? Pero el tema de desarrollar sistemas inteligentes de seguridad es parte de todo lo que una iniciativa de Smart City comprende. Entonces, por ejemplo, acá se plantea el desarrollo de, de un sistema de monitoreo. Acá vemos parte de sus interfaces en un dashboard. Eh, y nos muestran, por ejemplo, para el briefing room, para el observatorio, la sala de, de observatorio de detección, un shot spotter, un detector de tiroteos o de incidentes con normas de fuego, entonces, a la vez de que se analizan diferentes tipos de elementos, el para crear el reporte o para crear la visualización geográfica, alimentada en tiempo real, dinámica, actualizada continuamente, se, se, el, se alimenta de diferentes tipos de informaciones para producir algo como esto, ¿no? un mapa de calor que puede ir evolucionando en el tiempo. Algo similar a lo que les mostré eh, en nuestro seguimiento de indicadores, a lo largo de los distritos de Lima, en esa pequeña simulación y pequeño prototipo, no simulación, ¿no? Es, es un video de, de un prototipo real que construimos este, con tecnologías de, en, dentro del concurso. Entonces, también, ¿no? se intersectan ciertas ideas con las que queremos aplicar, pero acá se ha ido un poco más allá, se ha implementado todo un sistema, toda una solución que siga indicadores y que ya es utilizable por, por ciertas ciudades. Siendo un país en desarrollo, como la India, entonces, también tiene limitaciones en recursos, igual que el Perú. Por lo tanto, este, es interesante ese tipo de soluciones costo-efectivas que se han realizado ahí para traer esa tecnología, ¿no? Para ver qué tan aplicables serían a nuestro contexto. Entonces, eh, podemos llegar a partir de eso a varias conclusiones evidentes que podemos desarrollar en nuestro contexto local. Hay una gran oportunidad para desarrollar soluciones aplicaciones que involucren todas estas tecnologías para dar un beneficio a la sociedad. Tecnologías como la inteligencia artificial, como data mining, o sea, la minería de datos, como la inteligencia de negocios, el manejo de indicadores, como el Big Data Analytics, la analítica, por ejemplo, que involucre todo lo que proyectos de Big Data comprende, ¿no? Pues, modelamiento predictivo visualizaciones de datos, data visualization anomaly detection detección de anomalías sentiment analysis, análisis de sentimientos en redes ya hablando de proyectos de Big Data tenemos ahí una variedad de alternativas que son aplicables para de cierta manera incidir y mejorar el contexto de seguridad entonces hablamos también de todo lo que podemos ver dentro del área de ciencia de datos, podemos involucrar todo lo que Dentro del ámbito de algoritmos de inteligencia artificial para modelamiento predictivo, uno puede desarrollar. ¿no? Entonces, para el problema de seguridad ciudadana, según lo que hemos investigado con data del Banco Interamericano de Desarrollo, se puede aplicar esta, y desarrollar estas soluciones tanto en el Perú como en toda Latinoamérica y el Caribe. Hemos investigado una serie de, de proyectos en, en desarrollo y proyectos planteados que son muy aplicables a este contexto, a nuestro contexto latino. Y también otra conclusión, entonces, es que participemos en este tipo de concursos y no solo participemos, eh, profundicemos en estas áreas, impulsemos la inteligencia artificial en el Perú, impulsemos el aprendizaje sobre la data science, la ciencia de datos, la analítica de datos, el desarrollo de las tecnologías de Big Data en el país, porque eso nos va a proveer todas las herramientas para que podamos luego mejorar nuestra ciudad, mejorar nuestro entorno, mejorar nuestro país, ¿no? Entonces, impulsar el aprendizaje de estas tecnologías como, por ejemplo, Data Science Research Perú hace, eh, es algo muy importante para que luego estos valores que desarrollan estos aprendizajes que se especializan, quizá como yo en el extranjero, quizá como muchos de ustedes localmente a través de cursos en línea, este, luego puedan desarrollar soluciones reales, una vez en el ámbito laboral o en su propia iniciativa, con emprendimientos como, como este proyecto que les mostraba, para eh, mejorar su comunidad. ¿no? En este caso, mi, eh, mi propósito fue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de, de la capital y en general, entonces, esto nos demuestra cómo por, implementando este tipo de soluciones innovadoras en nuestra región, podemos eh, llevar a cabo la extracción de valor y la, la aplicación de todas estas tecnologías a lo que es el ámbito, el ámbito local, ¿no? Entonces es muy importante tanto estudiar y especializarse en estas tecnologías como también este, difundirlas, promover su aprendizaje y en general este, también siempre pensar cómo podemos aportar a con estas tecnologías a la sociedad, a nuestra sociedad, a nuestro país, ¿no? Plantear soluciones por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, ahora con el contexto de la pandemia, en el ámbito de la salud, con el contexto de la crisis económica por la pandemia, eh, entonces también aplicarlas al área de la economía, de la eh, de, de, el tema de impulsar emprendimientos y, y muchos otros temas de, de desarrollo, ¿no? De desarrollo nacional. Con esto de mis conclusiones, cierro, le doy el pase a Fernando um, para quizás eh, nos dé unas palabras acerca de SRP. En todo claro. caso. Es... Uh -huh. Gracias, Ernesto. Este, muchas gracias, Ernesto. Este, la interesante ponencia. Eh, bueno, antes eh, de finalizar, este, chicos, por favor, les voy a compartir en el chat un formulario en el cual nos pueden dar a conocer su experiencia en este webinar y... ...los temas que les gustaría que, que tratemos nosotros para próximos webinars. Lo compartiré en el chat. Eh, bueno, mientras van, rellenando el formulario que nos va a ser de mucha ayuda a nosotros. Eh, por parte de Data Science Research Perú, expreso mi profundo agradecimiento a nuestro ponente... ...Magíster Ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez... ...por su valiosa colaboración y gran aporte de conocimientos y experiencias que estoy seguro que fueron y serán de gran ayuda para los participantes y para nuestra organización. De igual manera, agradecer a todos los participantes por vuestra asistencia a este webinar organizado por Data Science Research Perú. Ernesto, tal vez tengas algunas palabras finales para finalizar. Sí, agradecerles a ustedes por la oportunidad de presentar estos proyectos, de promover la ciencia de datos, la oportunidad de promover este el estudio en inteligencia artificial y, y el machine learning y en, en el público en general. Gracias Ernesto, muchas gracias, un gustazo.